Bueno, aquí estamos con la escuela más famosa que existe ya, bueno, yo creo que ya es mundial porque se ha hecho tan famosa, aquí de la mano de Rafa, con muchos niños que tiene y hoy es un mérito lo que está organizando Rafa, la verdad es que explosivo. La verdad que... muy buena, muy buena. La verdad que eh, ha sido mucho curro, muchos meses de trabajo para pa poder hacerlo y bueno, parece ...las pruebas de sonido han ido todo muy bien, todo ha ido genial... ...así que parece que va a estar todo muy bien... ...bueno, ¿cuántos participan? porque creo que somos de 100, ¿no? Somos más de 100, ciento poco 103, 104, por ahí, ronda... ...bueno, ¿cómo ha sido todo este proyecto? a resúmeme lo... Que, ...que todo el mundo sepa, aunque ya todo el mundo sabe... ...pero para que nosotros nos hagamos conciencia de lo que es trabajar con estos niños... ...y que algunos han llegado a, ya a muy alto, ¿no? Pues sí, este es el octavo curso que estamos arrancando en Rock Factory... Y bueno, ya conocéis a muchos de los alumnos que, que han empezado ahí, que son muy conocidos ya en todo el mundo, combatiendo récord y esto. Y bueno, esta fue la locura que se nos ocurrió este año para el inicio de curso. ¿Participan todos? No, no participan todos. Participan, eso, los 100, y después tenemos muchos más. Lo que pasa es que cuando lo montamos eran los niños que estaban... Guay para tocar, pero ahora mismo podrían haber tocado más. Pero bueno, para la siguiente. ¿Cómo se va a desarrollar? Porque creo que también hay una primera parte, ¿no? Que van a tocar cuatro canciones y luego hay otra parte. Eso, eso es, si estás, está, lo, lo sabes perfectamente. Visto? <ríe> <ríe> Efectivamente, la Big Bang, que son los 100, tocan cuatro canciones y después de las cuatro canciones hay 15 bandas, también de alumnos nuestros, de niños, y cada banda tocará un tema terminaremos eso de las 9 o así. Es que, bueno, estuvimos nosotros en la bueno, hace poco bueno, ya, sí, que será sí, claro. la batalla con los estuvimos aquí con los recuerda que era muy, muy gracioso sí. todos ellos que son que es que se lo llevan ganaron. ganaron, han sido los ganadores de la batalla. Para que la a los papi. Sí, sí, sí <risa> totalmente. Se han currado un montón. Y bueno, y de aquí ya luego qué tienes en mente, adelántanos algo futuro, ¿no? Bueno, tenemos algunos conciertos ahora para octubre. Y, ...y ya está, vamos a parar un poquito porque... No, ...lleva el ritmo así tan grande y cuesta... ...empezamos con otras clases alternativas... ...hay unos que hacen deporte, van al rugby o van a actividades... ...es complicado mezclar colegios, clases particulares... ...bueno la verdad que... ...al final cuadramos a todo el mundo... ...que... ...y siempre hay un hueco para la música... ...es que siempre tiene que haber un hueco para la música... una pues enhorabuena Rafa, vamos a estar aquí pendientes... ...a todo lo que transcurra hoy... ...de verdad felicidades por tu trayectoria... ...por tus proyectos y que sigas así con esa energía... ...muchísimas gracias, muchísimas gracias... ...bueno vamos a hablar aquí con uno de los padres de las criaturas... ...que además fueron los primeros, primer puesto, los rompecuerdas... ...que orgulloso ¿no? ...el primer, el primer puesto en, en, la, en la banda más popular de Facebook... Increíble, bien, nos hemos ganado. Nos votado, bien. que lo hemos votado todo. Además, votado. que se lo merecía, ya no sabes, sí, no que se lo merecían. Sí, todos se lo merecían, son unos genios, todos. Nada más que, bueno, eh, hay algunos que han hecho un esfuerzo y, y, lo, han, y lo hemos logrado. Que llevan el rol la sangre de estos niños, así, ¿eh? así dice, sí, sí. Así dice, hemos con ellos y son ¿cómo fantásticos. ¿Cómo es combinar, tú como padre, no? ¿Cómo es combinar todas las actividades? Porque ya han empezado en la escuela y tiene que combinar, además, el tuyo que está también en rugby y tal. ¿Cómo, cómo, cómo se puede llevar? Eh, no, no sé. De, lo que pasa es que son momentos puntuales, entonces hay que llevarlo a practicar. Claro. Primero él hace batería en un turno, después hace compagina con la coordinación con la banda y después el colegio y después rugby, porque hoy estuvo el rugby, eh, se presentó en el Marbella Rugby, eh, estuvo la alcaldesa también y, y hicieron la apertura del nuevo campo, los vestuarios y todo, maravilloso la ayuda que están dando el club, y después de ahí lo traje corriendo a comer, y de ahí lo llevé a bañar, eh, se cambió, vino para acá y ahora no lo encuentro. Niño de ahora viven una Mira gincana, un ¿no? viven un, una gincana diaria estos niños de ahora, gracias hombre claro, por, atender, gracias ¿no? vos, gracias por animar vos, por a vos, tus cierto, niños y a los demás, bueno. porque no solamente a tu hijo, anima a los demás niños sí, que te vemos sí, todos sí, sí, veniros, vamos, vamos una foto, veniros todos, vamos, una foto, venga, no hace... venga, vamos a preguntarle, bueno, ¿tú cómo te llamas? Isan. Isan, ¿tú estás Instrumento, batería. Eh, batería, piano y guitarra. Bueno, que completo, que instrumento que he preparado, ¿no? sí, ¿Y tú bueno. cómo te llamas? Alejandro. ¿Y tú también tocas todos los instrumentos? No, yo solo la batería. Es lo que te gusta aquí más, sí. ¿no? ¿Cómo nace a ti esta pasión por la batería? Pues desde pequeñito, desde los tres años, con un tambor y ahora hoy en día con la batería. ¿Y ya descubriste que era lo tuyo, ¿no? Sí. Bueno, aparte que los estudios, ¿no? Que me imagino que también hay que llevarlo bien. También, también. también. Bien, en este día que vamos nosotros también a disfrutar con vosotros, gracias. Bueno, que en breve, que en, en breve ya estaremos escuchándolo. Bueno, ¿dónde está, Facundo? Pasó, ¿dónde está Facundo? Pasó que los 100 niños tocando al unísono, el récord Guinness, ¿sabías eso no? Sí, sí, el, el Big Band, de ahí viene el Big Band. Increíble, ahí, si ves toda la guitarra, toda la batería, todos los bajos, todos todo, todo, todo, tocando, increíble vamos a disfrutar este momento... ...venga vamos a disfrutarlo... A <risa> ...vamos a hablar con otro rockero... ...porque tú eres rockero ¿no? ...¿cómo te llamas? ...Sergio... ...Sergio, ¿y a ti qué te gusta... ...cómo has descubierto tú este mundillo del rock... ...la batería, ¿qué te gusta a ti, qué instrumento? Eh, la batería... ...la batería es lo tuyo ¿no? Sí. ...y cómo descubriste tú qué es lo que te gustaba... ...pues por las generaciones... ...mi... mi abuelo tocaba el tambor... Eh, mi padre también y... ...de tambor a batería vas a seguir con ello, tienes pensamiento de seguir? Sí, y combinarlo con los estudios, ¿no? Que era más complicado, ¿no? nada, que sigáis con esa ilusión, ¿vale? Que lo sé genial, gracias. De la historia, y estoy segura de que habrá muchísimas más. Hoy vamos a ver a la banda de rock juvenil, todos ellos alumnos de Rock Factory San Pedro y Rock Factory Casares, tocando a la vez. Interpretarán cuatro clasicazos del rock internacional. Iniciativas parecidas se han hecho antes en distintas ciudades de todo el mundo, como Roma, París o Londres. Pero es la primera vez que la banda está totalmente compuesta por niños y adolescentes menores de 18 años. ¿Y qué más nos espera en la tarde de hoy? Cuando termine la actuación de esta mega banda, actuarán 15 bandas más. Cada una de ellas tocará un temazo y nos hará disfrutar con su frescura. Tres horas de música, la fiesta del rock en... Me he liado. La fiesta de rock and roll sanpedreño. ¡Un fuerte aplauso! Fuerte. Sí. Mm -hmm. Te acuerdas, vamos pasando, vamos, vamos, vamos, vamos. Pues un fuerte aplauso a Thank okay. you.